Tú decides Flecha suprema. la mejor solución preventiva y curativa, controla el repilo en olivar. Tú decides Ascensa porque eres imparable.